Esas compañías que tenían antes a su vez tenían este, otro componente que era el de la eh, representación de la obra en, el, eh, en vivo eh, para el público, para que vayan a verla, era una especie de síntesis de, de, de toda la obra este, en, en una hora, una hora y media, que la representaban, entonces salían de de la radio de gira hacia los distintos lugares donde llegaba digamos, la onda de la radio este, y actuaban en los lugares más insólitos, ¿no? este, en los lugares que, que generalmente no llegaba ni el cine, ni otro tipo de espectáculo, ni el teatro tampoco. Entonces iban a los clubes de barrio, iban a los clubes este, o a las pistas de baile de campo, donde se, se organizaban bailes, también ahí se hacía la obra de teatro. Pero también en otros lugares, decir es en medio del campo, arriba de, de, un, este, de, de un acoplado de, de, que se usaba para, para, para transportar la cosecha, ellos armaban una escenografía y ahí hacían ahora este, al aire libre. Una gran este, este, repercusión en la gente que acudía masivamente, lógicamente eran obras este, donde había que pagar una entrada para, para este, verla y según me comentan la gente que yo, yo no me acuerdo, pero me han comentado, este, el costo de la entrada es bastante alto, es bastante oneroso, y la gente la pagaba porque quería ver a los actores que escuchaban este, por la radio para poner un poco de presencia y de rostro al personaje. Desde el punto de vista del público, es interesante porque el radio y teatro, cuando iban las obras a representar en vivo, este, iba a un público que no sabía eh, cómo era el teatro. ¿sí? No sabía mucho la diferencia entre lo que era la realidad y la ficción. Entonces, cuando escuchaba las obras y escuchaba los personajes, y generalmente en el radioteatro eh, existía el, esa... Digamos, dicotomía entre el bueno y el malo. Había siempre un personaje maldito en el radioteatro que era el, el súper malo. Este, entonces la gente eh, lo, lo tomaba en serio, ¿no? Y cuando iban a representarlo, al malo lo, lo hostigaban generalmente. Incluso hubo momentos en que tenía que salir, digamos, custodiado. Porque la gente que los quería pegar, los perseguía, los insultaba a los que eran los malos, ¿no? Porque los malos eran realmente malos, por ejemplo, el, el, el hijo que, que le pegaba a la madre, que, que, que, la, que, la, que la explotaba, que la hacía trabajar, que le robaba, qué sé yo. Este, entonces la, la gente se, realmente se enojaba con, y lo tomaba en serio. Y tomaba en serio la, la ficción como, como si fuera real, ¿no? y se, se la ha tomado con ese personaje y eso se ha, lo han contado muchísimo.